Si todo va bien, a lo largo de esta semana vamos a llegar por fin al millón de suscriptores, después de ni se sabe cuántos años subiendo vídeos. Y bueno, pues queríamos aprovechar para daros las gracias a todos y anunciar que el día que lleguemos al millón seguramente hagamos un directo o similar. Así que estáos pendientes de las redes del canal, que las tendréis aquí, y bueno, pues así veis, estáis con nosotros y podemos todos festejar este gran evento. Así que, de todo corazón, queremos daros las gracias a todos los que habéis hecho que esto sea posible. Lo dicho...